Miren ustedes qué palabras y casi tienen 400 años Hablar me impiden mis ojos y es que se anticipan ellos viendo lo que de decirte a decirte lo primero oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo los de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la piedra borrasca que pasa en el mar del pecho donde sobran turbados, mis confusos pensamientos, ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma dejando el sentimiento?